Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. This week we are doing an all-in-Spanish conversation to test out whether Cynthia is really Spanish or not. We're going to do some questions and all based on the answer, yes or no. Camisas. un <laughs> secreto. Based on the answers, yes or no, we will know if she's Spanish or not. This comes from... A German website. Let me tell you, some of the a things A German website. Some of the things that I have read there about how to identify a Spanish person. So a German website is testing me yeah. on on me being Spanish. Exactly. Hey. That's interesting. Some of the things I read I had to dismiss because I knew that Cynthia would get really angry. Oh, if no. she heard me say these things that, that were oh, supposedly no. Spanish. I mean, quite where they got them from, I don't know. But these are not too bad, we'll see. Vale, entonces, hablamos de todo y vamos a hacer el test juntos. Nos vemos en la segunda parte. So before we begin our uh, lesson on finding out whether Cynthia really is Spanish, we'd just like to mention that recently you did your book club, which was the Isabel Allende, no? Isabel Allende, uh, the, La ciudad la... de las bestias. Yeah, so that's done now, but what we're going to do is very soon we're going to publish that as a, a download that you can have, yes. uh, and then you can do it in your own time, yeah? ¡Alright! right, so we'll keep you posted on that. Watch out for those advanced learners or high-end immediate learners that read novels now. Me das miedo. Te lo digo de verdad. Normal, Cintia, normal. Vale. que me vas a preguntar? Número uno. Que no preguntes. Vale. ¿Caminas en el carril bici sin darte cuenta? ¿Caminar? Sí. Sí. <laughs> sí. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Cuándo fue? Y dándome cuenta también. Por aquí que en España la bicicleta no es, no es el, el modo de transporte más común, ¿no? El, ¿no? Así que la gente simplemente anda por los carriles de bicicleta. Sí, bueno, la gente como usa el, el timbre, ¿no? El timbre. Sí, entonces, es que nunca te he visto andar por un carril de bicicleta, pero bueno. Como que no? Cuando hemos ido a Torrejón y hemos paseado a los perros, Ay, Aquí, para peatones, carril ah, bici, vale. y aquí la gente vale, cruza, muy vaya. Bien. Vale, Uno, sí, es española, eh. Dos, ¿prefieres el agua sin gas? Oh, sí, Uf, agua con gas. Yo soy el único, eh. Agua Yo soy con el gas, único. eso está malísimo. En toda la mesa, toda la mesa, agua, agua, agua, agua normal. Malísimo. Yo con agua con gas. Pues vale. El agua con gas, ustedes. Española muy española y mucho y mucho española. mucho española tres Adiós. cruzas la calle con el semáforo semáforo en rojo si no vienen coches claro Sí, si no vienen coches sí si no vienen coches claro sí. sí sí pero yo también y yo no soy español pero a lo mejor a lo mejor tiene sangre española en la a lo arena. mejor, a lo mejor sí. y por eso cruzas el semáforo en en esto, rojo ¿no? vale sí eh... Y, y también es que también las, la, los um, de cebra no cómo se llaman Pas, pa, um, pasos de cebra Pas, uh, sí la gente aquí en España tú puedes entrar no tienes que esperar a, a, a que se paren los coches no entras tú bueno yo miraría primero sí eso de pasar pero... ahí a lo loco pero la gente se para se, se suele parar sí los coches bien. sí se sí, paran suelen parar bueno ¿Prefieres tener los zapatos puestos en casa de los demás? Sí. Sí. sí. Pone aquí, los españoles eh, pensarían, ¿me van a ver los calcetines o...? Bueno, calcetines sí. con tomates, eh. <risa> eh, O no llevas calcetines, o te pueden oler los pies, sí. o muchas cosas. Voy a coger frío del suelo. Es que, claro, imagina que no llevas calcetines. O sea pisar el suelo directamente que en, en España no hay moqueta. Entonces aquí en no, aquí en España no es normal. Lo he hecho una vez en los eh, eh, 17. Sí, en, en casa de mi hermana un día ¿Qué porque pasó? Él, no se le dio la locura de quitar los zapatos. Pero creo que en otros. Yo pasé es, un frío mira, un frío allí. Es verdad que en Inglaterra sí lo he hecho sí, muchísimo sí, porque sí, la sí, gente sí. Con, con sus eh, Cream. Mo moqueta, sí. ¿no? eh, Color crema que piensas, Dios mío, eh, sí. en la entrada. Un poquito... en, la entrada un, <risa> en la entrada, una moqueta beige, ¿no? No, es un ¿Qué? buen color. Sí lo he hecho, pero ya sé en qué casas tengo que quitarme los zapatos y ya voy preparada. Pero cuando vas, no sé, en España no, no. No es raro me llevé eh, las eh, zapatillas de estar por casa en, en la casa de, de tu hermano es que no sé es como no es mi casa para estar con zapatillas de estar por casa ¿sabes? No. como si es tu familia bueno, pone no aquí es que no. en, en tu casa sí sí en mi casa sí en mi sí. casa yo me pongo las zapatillas sí. vale. y el pijama inmediatamente Ok, es aprobada aprobado no comes número 5 comes y cenas tarde no no ahí suspendido ah. He suspendido. Solo ah. cuando estoy con mi familia. ¿A qué hora oh. com comes típicamente? A la una. La una. Doce Muy y temprano. media. Doce una. y media. Muy temprano para. ¿Y cenar? A las cinco. A las cinco. Uh, Cintia. Sí, eso lo he traído de, de Inglaterra y, sí. y me he quedado con ello, porque ya cenar a las. Bueno, y cuando digo cena es una cena pequeña, es una cena española, no es una cena británica de. Feel your boots. Um, cenar a las 9, 9 y media, 10, ya no me gusta. No. no. Ok, entonces, 4 sí. Sí, española. 1 no. Vale. Número 6, ¿te gusta dormir después de comer? Sí. Eh, no es que me guste, es que es inevitable. <risa> en verano, en verano. Es una cosa que te guste, ¿no? Pero no lo haces todos los no, días. No, no, no, no lo hago todos los días. A lo mejor una vez o dos al mes. Sí. Que pienso, estoy muy cansada. Y después de comer, como que te entra ese sueño de... Si vas a echarte una siesta después de comer. Imprescindible, ¿no? No, no puedes echarte una siesta a las nueve de la noche, ¿no? No, no, tiene no. que ser después de comer. Después, después de comer. ¿No después. os ha pasado a veces que coméis... Y os entra un sueño, como un cansancio si claro. pones la televisión Bueno, que no una película Y estás ahí como ¡Qué aburrimiento de película! Voy a... sí. <risas> o un documental sí. Documentales de las dos Lo típico Yo no solía eh, echarme una siesta Pero ahora que lo hago Y no lo hago muy a menudo eh, Pero me encanta Y me parece una cosa muy inteligente sí realmente. inteligente no lo In, sé pero te quedas de puta sí, Madrid sí, sí, sí. <risa> número entonces eh, eh. sí vale cinco sí uno no vale eh, siete pones la fruta en la, la nevera sí mm. aquí en España si no en dos días está podrida es que en verano la fruta está fuera podrida. Entonces sí, es muy, muy típico, pero siempre lo he hecho yo. Hay gente que tiene un bol con bowl, fruta, ¿no? Sí. Pero en verano... Yeah. No, y con las moscas, y con las moscas de, de plátano... Oh, sí. Dios, no, en invierno, no, no. bueno, sí, en invierno puedes tener ahí un sí. bol de frutas. Ok, entonces sí. Bien. Bien. bien. Seis, bien. seis de español. Ok. Eh, neces ocho. ¿Necesitas mucho tiempo para, para despedirte de la gente? Sí, claro. Necesito mucho tiempo para despedirme de la gente. Pone aquí, ¿vale? En, en la página alemana. Eh, lo normal es introducir que te vas unos 15 minutos antes de irte. Sí. O sea, tú tienes que decir, me voy a ir yendo, ¿vale? Me voy a ir yendo para que la gente piense, ¿vale? En breve, no ahora mismo, pero se está preparando la cosa, ¿vale? <risa> Pero, Pero no te puede, es que, mira, lo que ha pasado es que Gordon ha venido aquí a España y nos dijo prácticamente a todos que eso estaba muy mal, que cómo puedes decir que te vas y luego no te vas que eso es mal educado y si te vas, te vas Entonces ahora la gente que viene y conoce a Gordon dice, bueno me voy ya porque Gordon me va a echar me echa porque ya quiere que me vaya, vale, entonces dice me voy y se van por culpa de Gordon el Gordo sistema es, el sistema es, 15 minutos antes sí, sí, de sí. irte, tienes que decir, pues, me voy, ¿vale? Oh, oh. Y luego, luego, al decir, ya me voy, tienes que esperar 15 minutos más antes de salir eh, por la puerta. No, a ver, es que es muy simple. Son, son, es, es media hora, son 30 minutos. Es muy simple. Si alguien está en tu casa, ¿vale? Y dice que se va... Tú tienes, no tienes que hacer nada. Tú continúas hablando. Cuando esa persona se levante y vaya hacia la puerta, ya tú piensas, vale, ya. Y en ese momento sigues hablando mientras vais hacia la puerta. Entonces ya le das el abrigo. Si hay abrigo, si no, pues poco a poco abres la puerta y sigues hablando. Y en el descansillo también sigues hablando. Hasta que la persona ya dice, bueno, me voy, hasta luego. Y ya se va. vale Pero tú no tienes que hacer nada. La persona que se va, tiene la responsabilidad de decidir cuándo Sí, sí, y a veces hablamos más en la puerta de sí, la casa sí, sí, que sí, en sí, la casa Sí, sí, es verdad la, sí, sí, Más sí. que en la estancia, en casa, en la puerta es Pero verdad. bueno, eh, conversaciones eh, los nuevas. ingleses que, que no, no tenemos que estresarnos eso Pero si no Otra es un cultura. estrés a mí, Es, a mí es estrés un... para un inglés Cuando alguien dice Me voy Tienes que coger el, el, el abrigo sí. y decir, vale, porque mal, mal educado. Es que vale. me, me ha pasado, me ha pasado, me pasó Entonces, una vez y me sentí como, uh, ok, ok, I'll be off then. Sí. If you, you, want, you definitely want me to go, here's your hat. What's your hurry? Ok. Eh, ok, número nueve. Vas bien, ¿eh? ¿eh? Comes con pan. Oh, sí, oh, Dios, pan, pan, sí, pan. Pan. Pan. Porque aquí decimos, es más largo que un día sin pan. Imagina. Pan tan Aquí importante. comemos pan, en, en Latinoamérica comen arroz. Ajá. Es el equivalente, ¿vale? Comen uh -huh. siempre con arroz. Uh -huh. Aquí arroz. Hay, hay arroz, pero no hay arroz como allí. Aquí pan. Ajá. Y, y con pan todo está más rico. Muy bien. Ensaladas con pan. ¡Uh! Mojar. Mojar uh! con pan. Vale. El último, 10. Vale, entonces, hasta la fecha, 8, sí. 10. Eh, Normalmente llegas unos 5 minutos tarde. No. Gordon. Gordon llega tarde. Yo llego tarde por culpa de Gordon. Sí. No, no. Llego tarde por culpa llego de Gordon. Llego tarde por culpa de Cintia. <risa> ¿Por <risa> no, qué? Porque cuento con ella. <risa> ella tiene que decirme cuándo, cuándo vamos a salir de, de casa. Ella, ella tiene que mandar... Y cuando no lo hace, pues yo tan, ¿sabes? Tan pichi, ¿no? Tan pichi, yo estoy haciendo mi cosa. La, bueno, Cintia no me ha dicho nada, así que, obviamente, no es la hora de salir de casa. ¿Sí? Entonces, llegamos... O no, Llegamos 10 minutos tarde. Pero es por culpa de Gordon, ¿eh? Sí. Pero es verdad que la gente suele llegar tarde. Sí. Bueno, tengo un amigo que llega media hora tarde, así que... Así que Cintia... Vamos a decir, 8 probado, de ¿no? 10 8, eh. Eh, que es un sobresaliente, ¿no? Ah, bien, he sacado un sobresaliente. Sobresaliente. Bien. Tú eres muy española y, y mucho española. Esto. Muy bien. Bueno, ¿Qué has sacado tú? Nada. No has sacado nada. ¿Has sacado no, cero? Muy mal, muy mal. Yo no soy español. Yo no soy español. Vale, tú llegas tarde. Español. Claro. Eh... No como con pan. Eh... Pone fruta en la nevera. Español. Sí. De dormir, de, de dormir después de comer. Español. Tres. Eh, los zapatos puestos. Español. Se por un rojo. Español. Cinco. Y caminas por el carril bici sin darte cuenta. Español. Sí, bueno. Sí. Has, un, has bien, un bien. ¿no? Un bien. <risa> <risa> Sobresaliente. Un bien. ¿Eh? Ay, Dios mío. Vale, pues... Me molaría espera. hacer un test de lo inglés que eres, porque creo que vas a suspender. ¿Sabes? Sí. Sí, sí, sí. Creo que no, suspendería no, de inglés, inglés, Gordon, es verdad. Tampoco sé inglés, no. En, en la Pero tierra de en... nadie ahora. Sí. Sí. sí. Es como un híbrido. Ni ni ni ni ni fu, Ni funifa ni, fu, ni, ni, ni para un lado ni para otro. Qué pena, Gordon. Correcto. Entonces, eso es todo. Y ahora, ya sabiendo que Cintia sí es española. Gracias, sí. Eh, que... nos, vamos. nos vemos. <ríe> nos vemos. Hasta luego.